gracias al peaje sombra, señores, el peaje sombra como ustedes eh, ya saben, el que no sabe el peaje sombra es que queda en Samaná, que es bastante caro. El presidente Luis Abinader anunció anoche la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná mediante un acuerdo que establece que el Estado Dominicano pagará 410 millones. Aquí, en un breve discurso del país, el presidente Abinader expresó, que si el contrato se mantenía, el Estado había tenido que pagar por el denominado peaje sombra más de 1.900 millones en el tiempo que restaba el convenio. Sostuvo que se había llegado a un acuerdo amigable en una operación que le genera, le genera al Estado y a todos ustedes una ahorro aproximadamente de 1.500 millones. Dice el presidente Abinader, de 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país, pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro, expresó el mandatario. El mismo dijo que el monto se, que se pagará por la terminación anticipada de la concesión es aproximadamente lo que se habría que pagar por el peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. Al mismo tiempo, dijo que el eh, anunció el presidente que con efectividad al primero de enero del año 2022, o sea, en par de semanas, pues se reducirá en promedio un 20% el costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná. Esa es la autopista del nordeste, la autovía del nordeste dice, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Adelantó Abinader, dijo que habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos. Vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal R.D. Vial. Para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general, habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Mira quién llegó. <risa> bueno, ahí está las declaraciones de verdad del presidente de la República ayer hablando sobre el peaje sombra. A mí me sorprendió porque yo esperaba de todo menos esto. Estamos hablando de que... Esto el... es un logro, Villalona. Sí. Un logro pa del señor presidente eliminar esto. Que se decía sí, que no se podía, ¿eh? Mira, yo... Aquí llegó Jorge Luis en Cámara.net y ustedes que tienen conocimiento. Yo... Eh, me van a decir bruto y de todo, pero ¿qué hace un peaje como ese ahí? ¿Me pueden decir? O sea, ese peaje el papel, ahí en la autopista. Sí, sí, el papel que desempeña ese peaje. No, es, la es cobrar, cobrar la cantidad de dinero que una empresa extranjera hizo para hacer la carretera, porque no la hizo el Estado Dominicano. La hizo una compañía extranjera. Okay, ¿Cómo se cobra durante tantos años? Sí, la fían, ¿eh? Como que es ah, fía. Ah, la cobran con eso y una parte la pagan con el peaje, oh, pero muy bien. muy bien. Eso hacen los peajes, señores. Un hombre que vino eh, a dar clase Claro, aquí. los peajes, No, por eso que yo lo sigo, es mi hermano. Tú entiendes? Me, no me, no me anotan alguna cosa, pero es mío. <risa> a, así es. Para el que no sabe, este peaje eh, fue el que hizo la autopista y se paga con el, pero que son muy caros. Eh. Sí, fue, fue un son abuso. Eh, yo escuché que se pagó hasta dos mil y tres mil pesos una persona solo por pasar por ahí. Un sí. peaje, cuando el peaje de Santo Domingo, que verdad que está ahí eh, entrando a la capital, por supuesto, el 28, gracias, amable. Oye, tiene mucho peaje, peaje nos dice aquí eh, Jorge Luis. Eh, pero el peaje de la capital, ¿esos son qué? ¿50 o 100 pesos? Um, eso es baratísimo. El, el peaje. Siempre, ¿Eh? es un pico apoyo. Me ama la familia. ¿eh? <risa> Menos. <risa> entonces, entonces a, eh, tú sabes cuá cuándo se va a notar el impacto de esta medida. Eh, eh, el impacto de esta medida. ¿Tú sabes cuándo se va a notar? El año que viene, Semana Santa, en la terrena. Sí. Si iba sí. gente en la terrena el año pasado, en los últimos años, ustedes van a ver el año que viene. Óigame ni las moscas van a poder circular ahí en las terrenas el año que viene. Claro. Así, porque, porque ahora que esa autopista que está, que está libre, ya no van a tener que dar esa vuelta pasando por aquí, o pasando por Cotuí, ¿verdad? Ya no van a tener que dar esa vuelta, ahora van directo por ahí por la autopista, no tienen que pagar tanto peaje y ya tú sabes. Sí, ya no se es va eso es así. Porque, eh, eh, eso es lo que debemos resaltar del presidente, ¿eh? Está duro, está duro, botón. No, eso, eso es lo que debemos. Ellos tomar. me, ellos me odian, pero les gusta verme en televisión. <risa> <risa> debemos resaltar que estos son logros, eso hay que resaltar, lo del presidente. Claro. Que, claro. Que los antiguos gobiernos hicieron, ¿eh? Porque eso es un robo para toda para todo el país, todos los ciudadanos. Que iban por ahí, pagaban demasiado dinero. Para ir para allí, de, de allá para acá también. Sí. ¿Eh? No lo puede evitar. <risa> ¿Y cómo? No, claro. Son y, bobo. Y, y, y ahora, pero como siempre, tú sabes que aquí hay personas que no le gusta nada, ¿verdad? Que nunca no, están conformes con nada, criticando esta medida del presidente. ¿eh? Gente que se lucraron, ¿eh? que apoyaron eso. Eh. ¿eh? Y esto, y esto, ¿quién fue que lo ordenó eso? ¿Quién lo Para es? mí fue el gobierno de Lionel en el 2004 pero ah, según okay. nos dicen, ya había bueno, hablado, ya se estaba hablando oye, desde que antes. Oye, oye que go... el niño hizo eso. Oye, desde el gobierno de Lionel, <risa> señores, y usted sabe por qué la el, gente primero, dio... el segundo gobierno 2004 usted, Mira, usted sabe por qué Lionel lo ha caído preso y le a la gente de él. Porque Danilo lo chanceó a él. No lo acusan de nada, entonces no, puede, no se puede acusar ahora. ¿Entiendes? Lo blindaron a Lionel para su y está blindado todavía, está blindado Claro, todavía. porque como tú vas a brincar. todo eso Fue en dos periodos que duró Danilo. Sí. Lo vas a brincar y que para venir a acusar a, a Lionel, ya cuando está atrás en los files. ¿Tú entiendes? Ya, pues, <risa> está difícil. Un monstruo crearon ellos. Sí, y a, a la gente que nos llame, sobre todo gente de Samaná, eh, 809-725-0505. Claro, no también. también los americanos que están por allá, 809-725-725. 05, 05, 05, Ellos lo entienden allá. En inglés. Eh, el, el número en inglés <risa> para zero Sí, para que nos hablen. ¿Por ¿Por porque ¿sí, porque Samaná será, yeah. obviamente, la principal localidad beneficiada de esta claro. nueva la Tejren, concesión. La terreno, limón, todo <risa> eso. Sí. Claro, porque la gente se quedaba en otro lado más para acá, porque no tres mil y pico pesos. No, tú sabes para eso, para eso, iban para acá, para Juan lo que estaba ahí mismo cerquita exacto. Panigua, para allá Río San Juan, metían por aquí todas esas cosas son bonitas que hay lagos y cosas. Río San Juan, pero bajar para pasar manera y pagar tres mil, cuatro mil pesos. Oye, eso era fuerte. Pueden llamar a 0505. Ah, por qué Él fue. Ahí la pistola, Luisito. ¿Eh? La gente de Samaná, <risa> que siempre está activa con nosotros, puede opinar sobre este logro ah, que ha hecho el presidente. Entró, está, ¿eh? Sí, dice, dice amable: Miguel Vargas también estaría sí, sí, metido bueno. en ese, ese ladrón porque, que, que lo porque firmó. Nunca ese nunca ha hecho nada bueno para este, para, para este país, ese ladrón. ¿Lo vendió este? los Lo vendió. Oye. <risa> ¿Cómo que lo vendió? <risa> <risa> Esto es increíble. Ese señor, ¿y, y no lo acusan ni la? ¿Eh? Está en la hamacas. ¿eh? No. <risa> Se está meciendo en pues la eh, Si quieren investigar la justicia dominicana, si quieren investigar ese caso, va a tener que darle mucho bien para atrás, como tú dices. Porque, o sea, Lionel salió en el 2000, ¿qué? ¿2012? En el 2012 salió Lionel del gobierno. Y eso, pues, fue, o sea, lo responsabilizan a él, que fue parte de esa, de esa de, de firmar ese acuerdo con esa empresa extranjera que, pues, fue la dueña de, ese, de esa de esa autopista y de ese peaje. Se, se, se, Entonces... Que ni soy político, ni Entonces, quien, quien en verdad firmó el contrato fue el gobierno de Fernández en el 2004. Oye, en el do, 2004, o sea, después que Leónel cogió el gobierno, ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, pues... Ya ese negocio se le va a acabar, por lo que veo el gobierno que ha sorprendido con esta medida. Yo pensaba que iba a hablar sobre el Ministerio de la Juventud, que ya ha estado ¿verdad? con este lío, o que alguna medidas del COVID, no sé, pero no, sorprendió el presidente con este discurso anoche en Televisión Nacional a eso de las 9 de la noche, hablando sobre el peaje sombra. Y de verdad, pues vamos a ver ahora si se va a iniciar una investigación, pues a ver quiénes van a caer, por ese peaje sombra, ¿eh? a ver quiénes son los que serán señalados como responsables de esa investigación, que nosotros no lo vamos a saber ahora, si es que, yo, si es que inicia la investigación. Ya sería en dos años que estaríamos hablando eh, de un caso judicial por el, por el peaje sombra. Claro, sí es. Entonces, vamos a ver. No, la, que, la gente que nos llame, a ver que se ¿sí la, la gente opina de esa manera. Yo, sí, yo sé que Camila ahí. no está aquí hoy, pero oigame. ¿Qué No, no, porque aquí, siempre, viarona, no pero, aquí han llamado pero, siempre, Vialona. Aquí han llamado siempre. Pero aquí la la la, la, ¿Eh? la vaina de llamadas más grande se han, se han hecho sin Camila. Aquí. Eh. Ay. Ay, ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Y están la prueba Ay ay ay ay. Ay. Aquí no aquí no más llamo una sola persona, no, Camila está aquí, el compañero de de de, de, de Pimienta. <ríe> ay ay. Bueno, son palabras del, de No, son no palabras acá. Ay, este, este programa se igual. graba. No la no dice las redes, para que usted no venga a estar la, la vaina de llamada, usted sabe que hemos estado aquí, que son temas que que mucho entre nosotros tres, la gente le da para llamar y usted dice cómo cómo para el dijo de que si Camila, ¿qué pues? No, no, yo le digo, no, yo hablo de la gente. Gente. Porque tú sabes o sea, es que la gente está conmigo y la gente no está muy contenta con ella. pero, está eh, bien. Oh, pero Dios ah. mío. No, ver, tiene su prueba de todo. No tengo mi prueba ah, lo no, y todo. Adiós, son a los locos. Señores, no, y el lo presidente Lora. es al paso, porque la gente se desespera mucho de afuera y, y está trabajando el paso, eh, eh, Luis Abinader, en cuanto a estas irregularidades que tiene el país. Eh, porque en dos años no va no, no se va a arreglar un país No. Y cuatro tampoco no. no por eso cuatro más <ríe> entonces, <¿cuándo, ríe> entonces, aguántate eh, ahí eh, que yo sé que, que estamos bien no, que no, vaina, pero tranquilo ahí, eh. para los otros cuatro entonces no no no no no leonel no yo no, quiero no, con, suyo, con, el con ellos con ellos no él, no suyo, lo, señores mira 1.500 millones son los cuatro que eso en peso dominicano la calculadora de teléfono no, se, no se, se me tota. arregla la vida a mí y yo con oh, la, la, la, la, una, un, una un, parte un millón, tensión, amigo, tensión. Yo que se hay? va a ahorrar 1.500 millones, millones para no pagarlo Ay, por ahí se van eh, eso se va a pagar una parte de la deuda con esos cuatro como un lirón uh -huh. yo con un millón que serán <ríe> 1.500 1.500 millones de dólares ¿y cuánto es que debe el país este con la deuda de este? Tena? ¿No? ¿cuánto no que hay, yo debe? Uh -huh. no, aquí debe, el país debe, el debe para debe. bueno, tú lo buscas ahorita en Google Tú buscas el Producto Interno Bruto Dominicano y entonces tú lo partes por mitad. Esa es la deuda que tenemos aquí, ahora mismo. No, no lo tienen ellos, eh, yo no. Yo no. ¿Qué? Lo tienen ellos, los gobernantes. Yo no tengo deuda con nadie. Ah, no, no, pero ¿y quién es que lo paga? De que nace. De que nació. De que nació. De, de, de, de que, que, y que no, que yo nunca debí. Usted sí debe. De que nació. No, así mismo. Entonces, vamos a buscar aquí el PIB dominicano. Sí, sí, da, de ese dato. ahí De ese dato, ya hablando que usted. Sí, vamos hombre. a ver. La gente sepa. El PIB es de 78.84 78. miles de millones de dólares. Entonces, nosotros debemos. Por cuestión de, de de préstamo, debemos la mitad. Estamos hablando de unos 39 mil millones de, de, de dólares. Si es que el cálculo no me falla. Bueno, aquí dice que el PIB nominal... Está en los 91.563 y uno mil quinientos sesenta y tres millones según el Banco Central. Estamos debiendo por ahí como unos 50.000 mil millones ¿eh? por ahí. Los peloteros No, son y para ir no, los lo gobiernos con todos esos cuartos que, que, que recaudan de los peajes y, de, y, de, y del pa, impuesto. Par de peloteros que se <risa> <risa> y, y Paguen esas sí. cositas. Paguen esa cosita. Esa cosita ¿Eh? <risa> <risa> para que se regañen. algo se hagamos la... de, de ¿Eh? eso. No, pero podemos montar la fortuna de los peloteros y eso es menos de un 5%. Uh -huh. sí, ya, no, que son mucho dinero. Son mucho